¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en Sintonía. Estamos nuevamente acá en el espacio escenario a través del medio digital La Voz del Sur, como ustedes amigos quienes nos vienen siguiendo noche a noche y para quienes también se unen, aquí todas las noches de lunes a viernes tenemos un invitado muy especial donde eh, aprendemos Conocemos también muchas experiencias hermosas de gente emprendedora, de gente luchadora en la parte profesional, en la parte cultural, artística. Y como siempre, eh, nos acompaña nuestro gran amigo y compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un saludo para ti y para nuestros amigos que nos acompañan a través de este el programa Escenario. Y hoy, como tú lo has mencionado, hoy tenemos la invitación, tenemos la presencia de un eh, amigo muy querido acá de Catamayo, pese a no ser oriundo de Catamayo, sin embargo, se ha quedado por mucho tiempo ya acá con nosotros, emprendiendo, levantando diferentes actividades en beneficio de toda la colectividad. Estamos con el ingeniero industrial Fernando Loyola Ochoa. Ingeniero, bienvenido a nuestro programa. Eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, en realidad. Permítanme, en primer lugar, este, agradecerles a quienes hacen la Voz del Sur aquí en Catamayo. Realmente eh, es digno de, de admirar realmente su trayectoria eh, muy profesional y realmente dándonos la oportunidad a, a mucha gente de aquí de Catamayo con sus programas de, de conocer en realidad, en realidad lo que estamos haciendo nosotros día a día. Es bastante importante el programa, realmente muy sintonizado Hemos tenido la oportunidad de seguir algunos de ellos y, y de conocer y de aprender de mucha gente que, que se ha presentado aquí. Realmente, mis felicitaciones y deseándoles muchos éxitos en este emprendimiento que también es de ustedes. Así es, ingeniero. Bienvenido una vez más y gracias por estar acá para contarnos parte de lo que usted hace, de su trabajo, de su emprendimiento, pero también el, su esencia como ser humano, lo que hace diferente... A, a, a la vida a cada quien quisiera que nos cuente usted eh, un poquito de su quizá de retrocediendo un poco a su infancia en dónde nació un poco de su familia eh, ingeniero bueno este yo soy nacido en la ciudad de loja mis padres el señor manuel Yola recientemente fallecido hace dos meses eh, mi madre otilia ochoa en eh, 91 años en la actualidad eh, somos eh, ocho hermanos, seis mujeres, dos varones. Eh, en su mayoría vivimos eh, todos aquí en Loja y una en Machala. Eh, bueno, y mi infancia en realidad, este, muy bonita, por cierto, eh, provengo de un, de un hogar bastante sencillo, humilde. Eh, mis padres muy trabajadores, igual nos enseñaron a nosotros a, a tener esos bonitos valores de, de la honorabilidad, la honradez, el trabajo, el respeto. Eh, pienso que eso es un legado bastante importante que nuestros, para nuestros padres nos han dado, ¿no? A nosotros como hijos. Eh, mi educación primaria la seguí en la escuela Miguel Río Río de la ciudad de Loja. también está ubicada ahí en el parque San Sebastián. Uh -huh. Y muy lindos recuerdos maestras y maestros realmente que los llevo todavía en nuestro corazón, porque son las primeras enseñanzas en realidad que nosotros obtuvimos ahí de estos, de estos personajes ilustres. Ajá. Y yo creo, yo creo que eso es digno de recordar todos, todos en realidad. Pienso que la vida escolar es muy bonita, ¿no? Recuerdo que me... hacemos un, un, una comparación con estos tiempos de ahora, la, la educación de ahora con la educación en el tiempo de la escuela suyo, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos esa comparación? ¿Cómo eran los juegos, las enseñanzas, los docentes, la, el trabajo que llevaban docente con eh, alumno? Bueno, como usted sabe, digamos, los tiempos van cambiando, ¿no? Pero claro, hay una gran diferencia, podríamos decir, el antes y el ahora, ¿no? En aquel entonces yo recuerdo que teníamos una maestra, una licenciada Torres. Ella, Mire, era este, profesora de canto, eh, tocaba el instrumento, el piano. Todos los días teníamos una hora de música, de coro, de solfeo, que ella llamaba. Uh -huh. eh, asimismo, el director, desde aquel entonces, el licenciado Pacheco, David Pacheco, también un orador, y también todas las semanas nos hacía declamaciones, cosas así, ¿no? Recuerdo que esta licenciada Torres al inicio de, de la mañana, antes de entrar a clases, ella nos revisaba pañuelo, peinilla, y que estemos bien peinados, con las uñas bien cortadas, y mire esas cosas, entonces yo realmente las recuerdo bastante. Hoy, hoy en día, yo no sé si ustedes puedan entender o a lo mejor, eh, digamos, pensar, pero ahora no creo que se esté dando esa situación, pero claro, son otros tiempos, a lo mejor no, pero como que, y si nosotros no llevábamos su pañuelo penilla, era con la reglita en la mano, pero bien, eso yo creo que, yo valoro bastante, porque son cosas muy bonitas y que nos han enseñado, no yo siempre recuerdo eso, entonces... Yo sí creo que hay una diferencia, ¿no? Del antes. Ahora ya hay bastante tecnología, utilizaban mucho los libros, uh -huh. de, de cosas así, porque así era, ¿no? Ahora ya uh -huh. prácticamente hay, hay ya medios tecnológicos que ya prácticamente la lectura se la está dejando y todo eso uh -huh. todo son consultas por internet, ¿no? Así es, la tecnología está invadiendo. ¿Y cómo, ah, sí. cuál era su deporte, su pasatiempo favorito? O que lo siga haciendo tal vez. Bueno, a mí me ha gustado en el colegio, ya en la parte de lo que es la secundaria, me gustaba el básquet bastante. Eh, yo estudié ya la secundaria en el colegio técnico, Daniel Álvarez Borneo, y desde un principio el básquet me, me llamó la atención, me gustaba, ¿no? Entonces, era que nosotros teníamos que salir rápido a los recreos y ganar la cancha para podernos ubicar y jugar, ¿no? Pero era muy bonito porque en cada aro había dos, hasta tres equipos ahí jugando al mismo tiempo. Entonces, así era, ¿no? Pero bueno, en todo caso me gustaba bastante el básquet y sí, ese ha sido mi, mi pasatiempo, ¿no? El indoor también me gustaba, en la barriada donde yo vivía en Loja, en el barrio Nueva Granada, del fogón un poquito para abajo, ahí era en nuestro barrio, hacíamos los famosos campeonatos en el, en el periodo de vacaciones, ¿no? De entre las jorgas que habían ahí de toda la, la muchachada, ¿no? Claro. Hacíamos justamente al frente en Gipiro. Eh, ya en aquel entonces había una canchita de indoor, de básquet, y se organizaba, ¿no? O sea, habían diferentes grupos de amigos y, y entre, entre nosotros organizábamos fútbol, básquet, eh, en la, que es la temporada vacacional, ¿no? Claro. Mm, pues qué bien. El deporte une los, eh, los corazones, las familias, las personas. Yo creo que eso, eso deberíamos seguir eh, practicando, ¿no es cierto?, llevando adelante este, este tipo de de actividades deportivas que unen a la gente. Claro, en este tiempo, pues con la pandemia, un poco se ha detenido esto. Se, eh, ojalá la situación cambie y se vuelvan a realizar este tipo de actividades que hacen muy bien para el crecimiento, no solo de la familia, sino de, de la vecindad, de la comunidad. Claro, el deporte de salud definitivamente. Así es. Ingeniero, y ¿en qué momento usted se dio cuenta que tenía esa ese don, quizá esa visión por el tema de las industrias, de, de quizá estudiar una carrera afín a, a, a estos temas. Y luego pues ya fue a la universidad y, y se enfocó en, en esta carrera de, de las, de, del tema industrial. Bueno, cuando estábamos en el colegio, ya en el ciclo diversificado, en aquel entonces llamábamos, que era cuarto, quinto y sexto curso, eh, como el colegio de Daniel Álvarez tenía afinidad con la, con la Universidad Técnica, porque era regentada por los mismos hermanos maristas en aquel entonces, ¿no? Entonces, este, recuerdo que a nosotros ya en el sexto año nos llevaban a, a conocer los laboratorios de la Universidad Técnica, qué hacía, qué carrera. Entonces, yo siempre me llamó la atención la parte de los alimentos. Decíamos, bueno, la gente todo el tiempo no vamos a dejar de comer. Entonces, decía, bueno, a mí me gusta la carrera de, de, de industria, ¿no? Ahí nosotros en la universidad veíamos lo que es este, el área de lácteos, el área de botillos, eh, el área de cárnicos, o sea, todo lo que es relacionado a los alimentos, ¿no? Entonces me gustó bastante, eh, esas visitas fue lo que en realidad me motivó y yo me puse a pensar, bueno, dije, en realidad me gusta lo que es este, el área de alimentos y es por eso que ingresé a la Universidad Técnica, eh, a esta, la Facultad de Industrias, ¿no? Eh, ahí se estudió cinco años también, una etapa muy, muy bonita, eh, realmente bastante recordada también, porque prácticamente ya de ahí ya cada cual coge su rumbo, ¿no? Una vez que sale claro. de la universidad. ¿Qué materias, ¿Qué materias se imparten dentro de esta eh, carrera que usted siguió? Bueno, ahí este lo, lo básico, lo que es física, cálculo, química, biología, eh, lo que es el, el área de, todo lo que es el área de lácteos, de control de calidad, laboratorio, eh, sí, algunas unas ramas industriales ahí, no eh, más en el área técnica. ¿no? alguna Entonces, que le dice, resultó quizá más complicada, un poco difícil para usted, alguna de estas materias? Sí, bueno, había una materia que se llamaba operaciones unitarias, que era una, una materia bastante complicada porque hablaba mucho de lo que es, Equipos grandes como son calderos, generadores de energía, y realmente bastante cálculo. Eh, veníamos, también nos trajo por parte de la universidad hacer unas prácticas aquí en el, aquí en el ingenio porque había un convenio entre, entre Malca y la UTPL. Entonces, este, veíamos y de alguna manera ya prácticamente aplicábamos lo que, los conocimientos que nos daban en las aulas, ¿no? porque ahí realmente había mucho equipo de, de, de lo que estudiábamos nosotros. ¿no? Eh, bueno, ahí coincidió de que en realidad este, en este convenio entre Malca y la UTPL, este, estaba asignada Malca para hacer unas prácticas industriales, a mí me tocó venir a hacer unas prácticas aquí en el ingenio durante seis meses. Y ahí comencé a tener también relación con los directivos. En ese entonces, el superintendente de fábrica, que era el ingeniero Pausto Rivera, me dijo, y dice, cuando tú termines, quisieras trabajar aquí. Ya le digo, bueno, en todo caso, no es mala la idea, ingeniero. Sería lindo que me dé la oportunidad. Dice, cuando termines, vente para conversar. Entonces, en realidad... Este, terminé, le llamé, pero en, eso, en ese entonces no, no había una disponibilidad. Entonces yo entré a trabajar en la UTPL, en la planta de lácteos. En ese entonces producía la leche de colá que ahora también sigue todavía produciendo, claro. pero también se inició. Luego salí de ahí entré vuelta a lo que es ahora la fábrica de embutidos Carfilosa también. En los primeros pruebas que se comenzó a hacer ahí, prácticamente nosotros iniciamos ahí lo que es la, el área de producción de la, de la fábrica de embutidos, eh, uh -huh. instalación de equipos, eh, realización de pruebas, todo eso uh -huh. hicimos ahí, estuve dos años también. Y yeah. prácticamente a los tres años de graduado eh, recibí una llamada de acá de Marcos que venda a trabajar. Ah, ya. Yeah. Bueno, Así y, y, y este, de todos estos, estos momentos, tanto en en Cafrilosa, eh, también la UTPL, en esto de lácteos. Eh, todo este momento fue de aprendizaje, me imagino, de, de, de fortalecimiento a lo que usted iba aprendiendo o aprendió en la universidad. y Me imagino que en, en estos momentos usted iba acumulando experiencias, aprendizaje. Eh, quizá, ¿cuál, ¿cuál ha sido la, más, la enseñanza más importante durante estas prácticas ya en terreno real que usted pueda recordar? Bueno, sí, usted sabe que en realidad en las aulas universitarias en su mayoría lo que recibimos son una teoría, en definitiva, ¿no? La parte teórica, el marco fundamental de cómo uno enfrentar, digamos, el campo profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, en toda esta trayectoria, en esta empresa, realmente nosotros tuvimos la oportunidad, al menos yo tuve la oportunidad de ir aplicando los conocimientos que nos dio la universidad, ¿no? De hacer equipos de trabajo, grupos de trabajo, de estar al frente de una producción, de un control de calidad. Entonces, realmente, las enseñanzas son bastante fundamentales para uno, ¿no? Pero claro, la vida también en el camino a uno le va enseñando muchísimo, ¿no? Yo claro. siempre digo, nunca deja de aprender. Claro. Eh, eh, yo me acuerdo que cuando estaba en el ingenio, el proceso de la elaboración desde la caña hasta tener el, el cristal de azúcar... Es siempre el mismo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre habían daños diferentes que se producían, cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces ingeniero tiene ya casi como 50 años de, de producción, de vida, entonces, eh, pero habían cosas nuevas. Entonces, yo siempre decía, siempre, todos los días asoman cosas nuevas y son experiencias que uno, que uno ah, las va sí. ¿no? Y en todo campo, entiendo que a usted también le pasará. Así mismo. es, ingeniero. Eh, llegó el momento de... Que se cumpla esa promesa, quizá por parte de la empresa Malca Monterrey Azucarera Lojana en Catamayo. Cuando le, le hicieron, la invitación le hicieron cuando usted hizo las pasantías, cuando era estudiante, nos comentaba. Y quizá a usted se le quedó en el corazón, en la memoria, esa, esa oferta que quizá esperaba que se llegue ese momento. Pero pasó algún tiempo, ¿no? Sin embargo, eh, llegó una llamada inesperada, quizá, y recibió una llamada. Y cuéntenos acerca de esa llamada, ¿qué es lo que pasó más adelante? Bueno, sí, en realidad, este, yo mis prácticas eh, industriales, digamos, es que las la realicé ahí en la, en la empresa Marca. Y recuerdo de que en ese entonces estaba como superintendente de fábrica, el ingeniero Fausto Rivera, un realmente una excelente persona, lindo profesional. Y me dijo, bueno quisieras trabajar acá. Le digo, sí, me gustaría, ingeniero, lindo. Le digo, si realmente me da la oportunidad de venir aquí, yo le agradezco bastante. Entonces dijo, espera, le dijo, algún momento te llamo, eh, déjame conversar con gerencia para realmente ver si es que hay la posibilidad. Pero claro, esa fue un ofrecimiento realmente. Y le comento que prácticamente a los tres años eh, me, me llamaron, o a los dos años por ahí me llamaron, y me dijeron, ¿sabes qué, Fernando? Vente, queremos comprar contigo. Hay, hay una posibilidad de, de contratarte. Eh, tenemos un nuevo, unos nuevos proyectos. Vamos a hacer unas ampliaciones aquí en la fábrica y necesitamos personal técnico. Y efectivamente así fue. Eh, en, ese, en aquel entonces ingresamos tres ingenieros eh, en calidades de supervisor de producción. Eh, porque justamente se dio, estaban en un proceso de ampliación en el área de, de, de la fábrica y en realidad necesitaban, necesitaban este, más personal. Eh, ya iban a trabajar las 24 horas del día, y de, sábados y domingos inclusive, entonces este, había una ampliación y realmente necesitaban personal técnico y gracias a Dios se me dio la oportunidad de ser parte de este equipo de empresarial como es el Ingenio Monterrey. Eh, realmente una linda experiencia lindos amigos que también hicimos ahí, eh, muy fuerte el trabajo, bastante responsabilidad, de muchos retos, usted sabe la empresa privada se trabaja con resultados, a diferencia del sector público, entonces aquí había mucha presión, eh, análisis que se hacía trimestralmente sobre su rendimiento, sobre traducción. Y, y la, que la, la, los empresarios lo que querían es ver prácticamente resultados de la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un reto muy bonito, que lo asumimos, lo asumí, y gracias a Dios salimos bien, ¿no? ¿Cuántos y años es, estuvo como en el área de producción estuvo, ahí en Marca Ingeniero? En 18 años trabajando en el área de producción, en lo que es proceso. Ya, Así es. Y... Y los, eh, los resultados eh, en ese entonces eh, fueron importantes. Pero miren, cuando yo entré a trabajar, digamos, en aquel entonces, eh, la empresa molía alrededor de unas 400 toneladas de caña al día. Eso era su, su, su producción diaria, ¿no? De ahí se producía alrededor de 800 sacos, ¿no? Eh, de azúcar. Entonces, este, los accionistas hicieron sus inversiones para ampliar esta, esta, esta capacidad de molienda y prácticamente hasta cuando yo salí, prácticamente se molía 1.200 toneladas eh, al día, o sea, prácticamente tres veces más eh, desde cuando yo ingresé. ¿no? Pero claro, pues son inversiones fuertes, realmente bastante trabajo, es decir, que estaba en un proceso de, de expansión, la fábrica podríamos decir, de crecimiento. Entonces, este, de voluntad también de los empresarios, de los dueños de la empresa, de, de invertir, sí. Entonces, este, de apostar a la industria de su carrera, ¿no? Realmente eh, fue muy, muy épocas bastante importantes de, de crecimiento de la empresa Malca y fuimos parte de aquel ahora entonces. Que, ahora que usted ya ya está fuera de esta empresa, ¿cómo ve desde afuera y, y cuál importante es para Catamayo Malca? Bueno, realmente la empresa Marca considero que es una de las más importantes, no solo del cantón, sino de la provincia de Loja. Es una empresa que da sustento, da trabajo alrededor de 600 familias directamente. E indirectamente entiendo que unas 200, 300 personas más indirectas, ¿no? Es decir, es, es prácticamente quien mueve la economía aquí de Catamayo. Porque realmente Cantamayo, sin el ingenio Monterrey, realmente fuera, fuera otro cantar, ¿no? Como le digo, son 600 familias que están bajo la tutela de la empresa marca y eso dinamiza al cantón, lo mueve al cantón. Entonces, realmente es importante la presencia de la empresa, ¿no? Pero, pero claro, eh, últimamente ya prácticamente ya no ha crecido al ritmo de aquel entonces porque hay una limitante, podríamos decir, aquí en el cantón, como es el área de, de cultivo de caña. Ya prácticamente aquí en Catamayo tenemos alrededor de 1.600 hectáreas de caña y ya no podemos crecer más, más bien lo que está haciendo es disminuir esa área de, de, de cultivo, porque ya se va poblando, todo eso, toda esa situación, entonces más bien va disminuyendo. Que en definitiva pues, ya es un problema, Digamos, para la empresa, porque no puede definitivamente crecer más y dar mayor oportunidad de trabajo a la gente. Muy bien, ingeniero. Interesante esa parte. Eh, también quisi quisiéramos saber eh, eh, en cuanto a esa experiencia que tuvo también ya en el campo, eh, en el sector público, también estuvo al el frente de un departamento en el GAL municipal de Catamayo. Cuéntenos también esa experiencia. Sí, en realidad, este... Eh, una vez que me retiré de la empresa Malca, ya comencé con mis, eh, mi, mis negocios propios, podríamos decir. Y en el año 2014, claro, sería en el 2012 más o menos, comenzó la campaña también para autoridades seccionales aquí del cantón, no alcaldías, consejeros. ¿no? Entonces, eh, en realidad, este, en aquel entonces participó la abogada Yaleni Guerrero como candidata a la alcaldía. Y justamente en el año 2014 se dio el proceso electoral, fue favorable para ella, ganó las elecciones, eh, fui parte también del equipo de trabajo de ella, dentro de su campaña ayudamos de alguna manera, por primera vez en realidad ingresaba a la política, porque cuando yo estaba en, el, en Malca en realidad no, no, no, no disponía de tiempo, ahí era bastante complicado, trabajamos hasta el día domingo, ya cuando salí sí como que dije bueno también, Vamos a ver qué, qué pasa. Es bueno también aportar, ¿no? De, de ser parte de las soluciones de aquí donde uno vive. Y justamente se dio, ella ganó como alcaldesa y, bueno, también me invitó a, a trabajar ahí dentro del equipo de trabajo de, de ella. En el área de, de la dirección administrativa estuve por espacio de dos años. También un bonito recuerdo, buenos compañeros, muy recordados hasta ahora. Justamente ahí le conocí a Leonardo, también era parte del equipo de ahí, de, en aquel entonces de esta administración, en el área de comunicación, me acuerdo que trabajaba Leonardo. Y una linda experiencia, créanme lo que también fue una linda experiencia, porque fue, tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, eh, de ayudar también, y eh, me es grato decirles que hasta ahora, cada vez que voy al municipio, muy atentos todos, cordial todos una linda relación con todos hasta ahora Así Muy es. bien ingeniero, efectivamente un, una plataforma más para servir que ese es el objetivo del ser humano y si le, volvieran, le volvieran a proponer quizá un espacio dentro de este campo político, usted volvería a, con, con ese gusto a servir Bueno, yo creo que en la vida en realidad las oportunidades tampoco no hay que dejarlas pasadas desapercibidas ¿no? pienso que nosotros dentro de nuestra trayectoria como seres humanos si se presentara la posibilidad nuevamente de aportar, digo yo, con nuestras sugerencias con nuestro pequeño conocimiento que podríamos ir para engrandecer Catamayo, yo creo que lo haría realmente me gusta, veo como Catamayo crece eh, mire este, Ramiro Catamayo de los 16 cantones es uno de los de mayor crecimiento poblacional. Aquí estamos creciendo al 2% prácticamente de crecimiento. Usted ve que eh, cómo crece, cómo vienen comerciantes, cómo vienen empresas nuevas aquí a Catamayo, farmacias, eh, cadenas de alimentos, pequeños negocios. O sea, la gente viene a Catamayo porque le ve oportunidades. ¿no? En, cambio, en cambio, en otros cantones la gente sale. Sí, entonces, este es un puerto de paso y realmente si nosotros lo queremos ver, yo siempre digo a Catamayo hay que verlo ya como una ciudad, hacer las cosas como una ciudad, porque Catamayo ya dejó de ser pueblo. Entonces, y tenemos que aportar, yo creo que Catamayo es lleno de oportunidades, tenemos que mejorar esta calidad de vida que tenemos aquí, de todos si es posible, entonces, realmente, si hay la posibilidad de aportar, no necesariamente desde el municipio como funcionario, sino lo podemos hacer desde afuera. Y, de hecho, eh, tenemos a lo mejor contactos con las autoridades actuales, con el alcalde, con los concejales. Si estamos sugiriendo cada día, siempre me gusta a mí, como dice, dar ideas de, de mejoras, ¿no? De mejoras. Y, como digo, no necesariamente estando de, desde adentro, desde el este municipio. Así es, ingeniero. Y de hecho, usted estando, no estando en, la, en el campo político, usted está ejerciendo una actividad importantísima para el desarrollo turístico económico de Catamayo desde su propio emprendimiento. Y precisamente ya en la parte final quisiera que nos cuente esto, que usted lo hace con muchísimo gusto y que pues ya es muy conocido no solo por los catamayenses, sino por mucha gente. Estamos hablando de cafetería y heladería Moca. Hasta el nombre es muy interesante, ingeniero. Sí, en realidad, este, nosotros, dentro de mi entorno familiar, mi esposa, ella tiene una heladería, pastelería, desde casi alrededor de unos 25 años en el Parque Central. Entonces, hemos estado nosotros siempre inmersos en el mundo de los helados. Nos ha gustado bastante, aquí Catamayo por su clima, es bastante apetecido estos, estos heladitos. Hay los helados tradicionales, los helados de coco, pero claro, nosotros estamos en otro tipo de, en, otro tipo, en otra línea, podríamos decir, un helado tipo soap, un helado suave. Entonces, este, ahora, pero claro, en el parque central nosotros ahí de locales, local arrendado, que ya por mucho tiempo en realidad, eh, gracias a la confianza de los dueños, como es el doctor Jorge Orlando Córdoba, eh, nos ha tenido la paciencia de tenernos ahí 25 años ahí en este espacio, ¿no? Pero siempre nuestra ilusión con mi esposa, con mi hijo, es de tener una heladería mucho más amplia, donde le podamos ofrecer mucha más variedad de productos y que sea ya propio, ¿no? Entonces, bueno, esfuerzo de tantos años, ya hemos logrado construir justamente aquí, vía la costa, frente a la empresa eléctrica o a un costado de, de la mansión, tenemos la heladería, ¿no? Ya es un lugar bastante acogedor, amplio. Y nos ha dado la posibilidad de ofrecer ya una variedad, una carta más amplia, ya no solo productos de dulce, sino también tenemos algo de lo que es comidas rápidas también, ¿no? Yeah. Uh -huh. eh, sí, en realidad le hemos puesto todo el empeño, todo el gusto, porque creemos, como yo decía anteriormente, ya las cosas hay que hacerlas de, como de ciudad. Okay. Y muchas veces, las... claro. mire que hay clientes que vienen de otros lados. Y ven, en realidad, la decoración, el diseño, se ¿qué es una cadena? ¿Qué es? No, aquí es... es, es el nombre mismo, ingeniero, el nombre, ¿a qué se debe el nombre? ¿Qué, o qué significa bueno, el nombre? Eh, sí, el Moca, eh, digamos, nació de esta manera. Eh, realmente, mi señora se llama Mónica. Eh, donde ella tiene la heladería, que es su tía, eh, que ya falleció la señora Melba Montero, su esposo, don Ruman Córdoba, también fallecido, y sus hijos, el hijo de ellos, que es el doctor Jorge Orlando, todos ellos le dicen a mi esposa, le dicen Moca, Moca por el nombre de Mónica, entonces eh, le dicen Moca, en la baleada le conocen como Moca a ella. Entonces, cuando íbamos a poner el nombre de acá, ¿qué nombre le ponemos? Entonces salió ahí el, el pongámosle Moca por el nombre de ella. Pero resultó ser, ya investigando un poco, porque hay algunos Mocas en definitiva, ¿no? Eh, resultó que Moca ha sido una variedad de café de origen colombiano. Entonces, este, como usted sabe que café es uno de los países productores de, eh, digamos, Colombia, es un país productor de café y tiene algunas variedades, así como aquí en Catamaya tenemos la caña, con algunas variedades, allí hay una variedad de café que se llama Moca, eh, muy reconocida. Muy, eh, aquí, en cambio, nosotros tenemos la variedad Caturra el café, uh -huh. ¿no? Y, y en cambio ellos tienen la variedad Moca. Eh, uh -huh. Entonces, por ahí salía. Pero como digo, más fue por el nombre, en realidad. Porque yeah. le conocen Moca, Moca, Moca, Moca a mi, a mi señor. Uh, o sea, el nombre del el nombre del emprendimiento es de su señor esposa, y la parte administrativa del dinero, del billete, es, está a su cargo, entonces. <risa> es, un, todo es un patrimonio familiar, <risa> sí, sí, sí. Claro. Sí, ingeniero. Es, paso al frente de lo que es moca y mi señora en lo que es la reina de cisne de Lo importante Ay, es que, que como familia eh, se, se apoya, no mutuamente, son una familia con que, que una gran visión, que todos aportan, eh, sabemos que es una familia pequeña pero todos están unidos para sacar adelante esta barca de la familia. Así es, así es. yo creo que la unión es la fuerza, en realidad todos aportamos, los hijos es un, es un piedad fundamental en el desarrollo de los proyectos de todos, ¿no? En casa yo creo que tienen tiempo para conversar, para dialogar, para disvariar, como decimos, y de ahí salen las, las ideas, ¿no? Claro. De cosas así, ¿no? Entonces, como digo, conversando uno con otro, salen las sugerencias, las ideas, uh -huh. y realmente salen salen las cosas, ¿no? adiós Dios gracias, las cosas han ido bien, a excepción, digamos, de este periodo de pandemia que, que estamos bueno. pasando. Eh, le comento que la heladería moca se abrió en el año 2019, uh -huh. en diciembre del año 2019. Eh, uh -huh. Tuvimos una excelente acogida, la gente, como ya nos conocen a nosotros por esto de los helados, la pastelería acá ya será mayores servicios, uh -huh. Entonces este, trabajamos en el mes de diciembre, enero, febrero y el 16 de marzo prácticamente nos tocó ya confinarnos. Eso nos, nos acarrió bastante problemas económicos porque lo que nosotros teníamos proyectado en ventas, con eso mismo pues, eh, hacer pagos a, a, a los bancos porque nos endeudamos realmente para poder este, emprender en, en Moca y no se pudo ya tener los recursos para pagar, entonces realmente nos complicamos bastante. Eso fue una etapa que no solo a mí me no ha pasado, algunos comerciantes, compañeros, sí algunos emprendimientos fracasaron, cerraron. Realmente es la parte negativa de esta pandemia. ¿no? Así es, así, así fue esta situación, Ingeniero, que nos afectó de alguna forma a todos, pero vamos saliendo. Leonardo, quizá tienes alguna inquietud. Has probado ya alguno de estos ricos helados de, de moca. Ingeniero, quizá nos puede decir, finalmente, las variedades que tiene en cuanto a los helados, qué sabores ofrece. Eh, quizá cuál es el más, eh, más importante de la casa. Bueno, mire, ver nosotros tenemos eh, en Moca dos categorías de productos, por, decir? la una de lo que es productos a base de dulce, como son los helados, eh, estamos manejando alrededor de 12, de 12 sabores. Eh, comentarles que dos de ellos ya son de nuestra misma formulación, producción nuestra, lo estamos haciendo también eh, a pequeña escala, con una máquina pequeñita. Es uno de los proyectos a futuros ya ojalá las cosas cambien, se nos dé facilidades económicas con lo que en los bancos para podernos endeudar nuevamente. Eh, la idea es de que todo ese portafolio de, de sabores de helados ya sea en nuestra producción. Sí. Como digo, ya tenemos dos de ellos nuestros, ya los tenemos probados realmente. Eh, eso en lo que es eh, productos de dulce, alguna variedad como Pan-Split tenemos el milkshake, las copas de, de gigantes de helado, algunos tipos de helado, ¿no? En lo que es productos de sal, eh, trabajamos con lo que es papa, con lo que es el pollo, hamburguesas también muy, muy sabrosas, en nuestra especialidad de la casa, las hamburguesas, las salitas a la barbecue también que los tenemos, uh -huh. estamos también con lo que es salitas broster también que últimamente estamos sacando, uh -huh. el helado con queso también que ya lo estamos también, hace un mes comenzamos ya, a sacar ese nuevo producto. Y así, en lo que es cafetería, también, también tenemos lo que es el café tradicional, el café filtrado, eh, lo tenemos... El café de chucho. No, exactamente, por eso le ponemos tradicional. Tenemos el helado ya del de, café de especialidad, eh, lo que es un mocachín un cappuccino, un café expreso, un café americano. Eh, todo ese tipo de helados también tenemos, lo que es eh, frappuccinos, como bebidas frías, es decir, es una, una carta bastante amplia, Ramiro. Eh, Para todos bastante los gustos. Amplia. Ingeniero, ¿en, todos qué horarios, los... ¿en qué horarios está abierto ahora, tomando en cuenta también esto de la pandemia aún? Pero, ¿en qué horarios está manejando eh, eh, la apertura del local? Bueno, nosotros, a raíz de que, digamos, nos permitieron ya la apertura, estamos trabajando desde, las, desde la una de la tarde eh, entre el personal a hacer lo que es este preparación de productos y a las 2 de la tarde aperturamos ya al, al público, ¿no? 2 de la tarde hasta las 10 de la noche que esa es la última resolución del proyecto cantonal aquí en Catamayo nos estamos acogiendo al, al horario ¿no? y sábados y domingos este igual, ¿no? ahí el sábado y domingo sí abrimos a las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche eh, siempre hay mayor afluencia de gente por el turismo uh -huh. mucha gente pasa a lo que es el santuario del cisne entonces ahí abrimos a las 10 de la mañana, de los sábados y domingos. Ingeniero, están, eh, la, el emprendimiento está en las redes, eh, tal vez, uh, ¿cómo la gente puede conocer, eh, acercarse y tener un acercamiento ya a lo que es eh, la Moca? Sí, sí, sí, en realidad, créeme lo que eso fue prácticamente lo que nos, nos sirvió muchísimo y hemos tenido que fortalecer muchísimo lo que es redes sociales en el tiempo de pandemia. Usted sabe que ahí se trabajó bastantísimo con esta modalidad de servicio a domicilio, que en realidad para nosotros fue nuevo. Tuvimos que nosotros innovar esta situación y también aplicarlo. pero en realidad no, no sabíamos de cómo hacerlo, que, cómo, cómo llegar al cliente, cómo conectarnos con él. Entonces, en realidad las redes sociales nos sirvió muchísimo, tuvimos que fortalecerla. Eh, creamos la página en Facebook, tenemos como Moca, Moca Catamayo, nos ubicamos así. En Instagram también tenemos, y crean que mediante las redes sociales nos permitió vender y servir a nuestros clientes por ese medio. Bastante. Y pudimos llegar con los pedidos ahí a domicilio. Bueno, ingeniero, entonces, pues para la gente que quiera conocer, pues eh, pueden buscar ¿no, en las redes sociales con este nombre, la herida Moca, ¿así es? Sí, exactamente. En Facebook estamos como Moca. Y en Instagram también estamos como un y ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Es una página bastante activa también que siempre le estamos alimentando con información. Uh -huh. eh, le comento que también me gusta la fotografía. Soy un aficionado a la fotografía. Uh -huh. Yo mismo les tomo las fotos a los clientes cuando son cumpleaños. Se hace un eventito pequeño de unas seis, unas ocho personas. Entonces estamos subiendo constantemente las fotitos que, que les tomamos, que les tomo y les, les subimos a las redes sociales, a, a Facebook, a Instagram. ¿no? Es algo uh -huh. que en realidad me gusta, lo hago porque me gusta, y la gente también, hay algunos que, claro, hay que pedirles la, la anuencia, la autorización a ellos, si les publicar, y lo hacemos, pero para que la gente con mucho gusto dice, no hay ningún problema. Así es, uh -huh. eh, le invito a que más bien usted visite nuestro, nuestra página de Facebook, eh, cada día le estamos alimentando eh, información nueva. Así es. Así es, ingeniero. Bueno, eh, ha sido una conversación eh, que realmente no se ha sentido el tiempo, como muchas veces se dice. Eh, queremos agradecerle de todo corazón por habernos acompañado, haber aceptado la invitación. Y en la parte final quisiera que nos diga si usted eh, se siente como contento, cree que es la mejor decisión haber venido a radicarse aquí a Catamayo. Y también su mensaje positivo, su mensaje final, para toda la gente en general, sobre todo para quienes están deseando emprender en algo. Claro que sí, mire, en realidad yo, como le dije anteriormente, soy de nacimiento lojano, pero catamayense de corazón. Créanme lo que ya prácticamente nos hemos radicado aquí conjuntamente con mi familia un cantón muy bonito, muy próspero, como yo le decía anteriormente, hay muchas oportunidades de crecer, muchas oportunidades de emprender y los resultados se han dado. Mire, eh, si, si vemos el catamayo de hace 20 años, cuando yo vine a Catamayo, de ahora ha cambiado bastante, gracias a, la, a las diferentes administraciones que han estado al frente de la alcaldía, que todos han aportado para que, eh, catamayo crezca y se desarrolle, ¿no? Y usted sabe que son oportunidades que la gente tiene de emprender, ¿no? Eso es lo que hoy en día buscamos, realmente decirles a la gente que hay que seguir adelante, que seamos como la cometa, mientras más viento haya, más bien más nos elevemos para, para, producir, para, generar, para producir, para generar empleo, para dar oportunidades de trabajo a la gente, que es lo mejor, lo, realmente lo más bonito para mí es eso, ¿no? De ayudar a la gente, de dar trabajo, Mientras más, más posibilidades tengamos nosotros, qué lindo, ¿no? Porque usted sabe que, lo que la gente lo que quiere es trabajo, ¿no? especialmente en esta, en esta época que estamos pasando, ¿no? El sector sí, público, usted sí. sabe, realmente no da abasto, más bien ahí están más bien sacando un poco de personal. Entonces es la oportunidad y hoy en día el gobierno tiene que apoyarnos, tiene que apostar al emprendimiento porque yo creo que esa es la, la solución para, para ayudar a la gente, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias una vez más, ingeniero, por habernos acompañado en este programa. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias, Leonardo, gracias a ustedes, Ramiro, deseándoles toda clase de éxitos en el, en el emprendimiento de, dentro del campo periodístico. ¿no? Ustedes también son bastante importantes, también unos guerreros del emprendimiento también ustedes. Fernando Loyola Ochoa, ingeniero industrial, emprendedor a carta cabal de Catamayo, nos ha acompañado en esta ocasión aquí en Escenario Rostros que Dejan Rastros. Gracias a ustedes por habernos seguido también. Mañana les invitamos a las 18.35 minutos a una nueva cita con otro invitado especial. Que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Escenario.